Mi relación con la literatura viene de, de largo. Eh, por suerte, mi madre es muy, muy, muy lectora, siempre lo ha sido, eh, y lo he mamado mucho en, en casa. Eh, luego, lo que se refiere a eh, la enia lectora que, que conocemos, viene un poco más de largo. Al final, eh, tenemos tendencia a leer cosas que nos dan en los centros escolares, ...que no te terminan de gustar hasta que descubrí lo que realmente me, me gustaba o me dejaba de gustar. Una vez eh, pisado el fango me metí de lleno. Y descubrí que era una manera muy entretenida de pasar mi tiempo libre... ...de descubrir cosas cuando no podías moverte. Siempre quise trabajar en, en librerías, pues como muchos de la gente lectora que, que tengo cerca... Y por suerte, eh, tras mucho rabiar, eh, conseguí trabajar en la librería en una gran empresa, una multinacional en la que yo estaba, pero todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno y es que me di cuenta que no quería venderlo todo. La idea no era vender todo lo que llegaba a la librería en la que yo estaba. No me gustaba esa idea, chocaba mucho con mi militancia activa en movimientos sociales, sobre todo en movimientos feministas, eh, y me dolía muchísimo tener que vender eh, libros eh, que consideraba especialmente nocivos para el público genérico. De esa manera decidí dar el salto, poco a lo loco, de, de abrir una librería. En un principio iba a ser una librería especializada, solo y exclusivamente en ensayo, en ensayo político, en ensayo sociológico, más eh, feminismo, eh, pero estaba limitando demasiado el, el espectro de público al que podía llegar un ensayo, que mucha gente tiene como miedos y, y reticencias a la hora de leer ese tipo de, de textos y decidí ampliarlo un poco más, traer narrativa, traer novelas gráficas, traer infantil, eh, pero todo con ese apartado más social, político y de izquierdas, que era lo que me, a mí me apetecía especialmente vender y lo que creía que hacía falta. El nombre de la librería dio muchas vueltas, eh, muchas. Fue muy complicado. Eh, al principio la librería iba a llamarse eh, algo así como Iraulcha, Revolución... Mm, pero me, me parecía que no iba, no iba a ser amable para todo el público que yo quería traer. Eh, luego también, eh, yo no soy eh, no, no soy euskera, eh, lo que, no soy euskera más que um, vamos lo, lo básico como para moverme, pero ponerle un nombre euskera me, me suponía eh, una contradicción mía propia para la hora de luego tener venta de libros, que es lo que menos tengo, también lo que menos vendo. Y dándole vueltas un poco al, al, al tema, eh, quería reivindicar el, el apartado de la mujer dentro de la librería, de ahí que yo fuese la librera. Y, y, y fue un poco chorra, pues, pues ¿qué tal estás? Pues como librera, libreramente. Estoy genial, estoy libreramente. Luego encaja muy bien con la palabra libre, librera, libro y liberar la mente. Entonces quedó como muy redondo. Empecé por, por un empujón eh, positivo de, de mi madre. Quería intentarlo en algún momento, lo que pasa es que no esperaba que fuese ya. Y, y justo bajando en la misma calle de Juntas Generales había un local aún más pequeño, que el primero tenía 12 metros cuadrados, 15 una cosa del estilo, era más pequeño que una habitación. pues, pues Había un local aún más pequeño y mi madre dio el, el paso de entrar a preguntar cuando a mí me daba muchísimo miedo eh, hacer toda esta idea que tenía en la cabeza realidad. Un requisito indispensable para mí era que tuviese rampa. Eh, no puedo abrir algo social y que no me entre una parte considerable de, del, público, del público que tenemos. Consigo un local que se adecua al espacio pequeño que yo quería de protección y de comodidad y, y con los requisitos que yo le pedía, pues estructuralmente hablando y económicamente hablando, fue muy importante. Eh, y abrí un viernes 13, a propósito, eh, de septiembre del 2019. El local era muy pequeñito, lo suficientemente pequeñito para que si me caía no me hiciese daño. Y hace un, un año, en marzo del 2021, decido cambiar de, de local a un espacio más grande, eh, ya que la pandemia eh, trastocó un poco todo. Eh, el tema de los eventos que quedaron muchos colgados, por el tema de los aforos, el tema de las distancias, era muy complicado llevar adelante todo lo que quería. No quería dejar de mover la librería tal y como yo la había concebido en, en un momento inicial. Entonces me puse a investigar y, y a moverme espacios más grandes que me diesen la oportunidad de tener el espacio justo en el que estoy ahora, eh, que tiene la mesa, el sofá, la, el sillón, las sillas, la, era un poco la, la idea de, de quedarte y charlar con la gente que entre. Y que me diese también la oportunidad de por lo menos seguir haciendo eventos, aunque sea eh, menos personas, aunque sea en más pases, porque ha venido por ejemplo, Edurne Neportel y José Ovejero vinieron a la vez, y luego Beatriz Ranea vino otra y tuvimos que hacerlo en diferentes pases. Entonces, pase uno venían, charlaban, pase dos venían, charlaban, como si fuese un cine. Y el cambio ha sido muy positivo, eh, lo mismo ha sido, ha sido, ha sido duro, eh, pero ha sido muy positivo porque tengo una clientela, con, reitero, con muchas ganas de, de todo. De todo. Aquí en, en libreramente no trabajo con servicio de novedades, que es que todas las semanas te llegan las novedades que salen las editoriales. Yo lo que hago es eh, pedir solo y exclusivamente lo que a mí me interesa que esté en la librería, para bien y, y para mal, porque al final todo pasa por mi filtro y, y mi clientela tiene que fiarse. Sí que es verdad que pueden pedir lo que quieran, se trae sin problemas, eh, pero aquí tengo títulos muy seleccionados. Eh, investigo editoriales, investigo... Mmm, temáticas. Eh, investigo mucho el autor o la autora en concreto y en función de eso hago la, la petición de los libros. Intento que todo sea. Digo intento porque obviamente el estar yo ahora puedo meter la pata 1.500 veces. Eh, intento que todo sea un contenido eh, social, crítico eh, de izquierdas o algo del estilo. Sí que es cierto todo se ha dicho, que um, hay un apartado eh, que difiere un poco más de, del resto de las cosas que hay en la librería, que es un apartado nuevo que traje a, al cambio de local, que es el de la literatura asiática. Eh, hay un modelo de específicamente de ello, eh, sobre todo de literatura japonesa. El, el por qué es por gusto mío propio y personal. Es lo que más leo, diría, a grandes rasgos, que es de lo que más sé, aparte de... Eh, ensayos feministas y, y así. Y eso puede ser un poco lo que más difiere. A mí lo que me interesa es que cojas un libro eh, y vaya de lo que vaya, consigas eh, sacar algo. Ya sea un concepto nuevo, sea una idea nueva, sea eh, un género nuevo. A mí me gusta mucho el tema de hacer presentaciones, eventos, formaciones, eh, talleres, charlas, todo lo que sea, y, y si puede ser gratuito, mejor. Mi idea no era solo traer libros, eh, porque es muy fácil coger un libro llevártelo a tu casa, leerlo y ahí se queda, eh, sino intentar traer, eh, hacer el libro comunitario. Muy complicado, ¿eh? Pero, si yo me leo un libro y tengo la capacidad eh, y la suerte o la oportunidad de hablar con alguien ese libro, de repente el libro se crea, eh, crece, y se convierte en algo más que un objeto en una balda. Eh, por eso mismo intento eh, crear charlas pues, con autores y autoras eh, para que se vea lo que hay detrás, para que se vea el tema de la edición, hemos tenido aquí alguna traductora, eh, luego charlas que no tienen que ver expresamente con un libro sino que son más genéricas eh, con el tema de sexualidad femenina eh, el tema del suelo pélvico eso es una autora que viene aquí Tengo el, el club de lectura, eh, ahora mismo va a haber dos. Tenemos el club de lectura grande, que es en el Teatro de Baracaldo, que somos 50 personas más la dinamizadora y yo, que se hace una vez al mes y ahí tienes lecturas un poco de, de todo, también hilando con la librería, que lanzamos trimestralmente. Sería eh, una novela, un ensayo y una vez al año una novela gráfica. Y ahora en enero... Empiezo uno nuevo que me habían pedido desde hace tiempo, eh, que es un, específico de, un club de lectura específico feminista. Que en este caso lo que vamos a hacer es donar todo el dinero a una asociación feminista en Bilbo y lo vamos a hacer allí. Las, eh, los libros los elijo yo, en este caso voy a ser yo la dinamizadora y otra vez es lo mismo, eh, intentar hacer un poco eh, sabiduría común a la hora de... de no de leer, sino de enriquecerse. Yo no esperaba esto, y lo voy a decir eh, hasta, hasta que consiga creérmelo. No, no esperaba esto ni, ni loca. Yo esperaba quedarme en la librería pequeña el resto de mi vida con cuatro clientas y, y ya. Yo, como persona lectora, tenía la necesidad de un espacio así en esta zona pero eh, no creía que fuésemos tantas las que necesitábamos un espacio del estilo. Mi valoración es súper positiva eh, súper enriquecedora la comunidad que se ha creado es increíble juntar a 50 mujeres todos los meses en un club de lectura más otros 30 en otro club de lectura más cualquier cosa que saque aquí que se agote siempre eh, a mí me parece eh, algo, algo surrealista. Luego Además, he tenido la suerte de, de, de que mis clientas se fían de mi criterio, de que les gustan las lecturas que yo hago, que, que se me ha querido en, en diferentes medios para, para opinar de libros, para ver qué qué pienso, que cómo valoro eh, las lecturas, que vaya a hablar a institutos o, o a formar a padres y madres, yo no, no le puedo pedir más a, a esta vida. Para vender libros soy la librera más feliz del mundo.